Mi nombre es Abumalé Cruz Salomón, vengo del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. El título del artículo es Evaluación de un reactor anaeróbico de flujo ascendente para el tratamiento de vinazas. El objetivo de este proyecto de investigación fue evaluar un reactor anaeróbico de flujo ascendente para el tratamiento de vinazas. Eh, se preguntarán qué son las vinazas. Las vinazas es un agua de residual proveniente de la industria de la destilación del alcohol etílico. En particular, las vinazas con las que nosotros trabajamos provienen de una bebida espirituosa con denominación de origen de la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas. Eh, el objetivo por el cual se llevó a cabo este tratamiento es debido a que las vinazas eh, tienen una característica fisicoquímica bastante peculiar. Tienen un pH de 3.9 lo cual las pone un, eh, como un efluente ácido así como una carga orgánica superior a los 100 miligramos de oxígeno disuelto por litro esto relacionado con un agua residual que se genera normalmente a nivel doméstico que tienen una carga orgánica de 1000 miligramos de oxígeno disuelto por litro la hace un efluente altamente tóxico y recalcitrante por tal razón nosotros necesitamos eh, tratar este este efluente debido a que si son vertidos a un cuerpo de agua sin un tratamiento previo, este puede causar anoxia, eutrofización y muerte del ecosistema acuático en donde se esté vertiendo este, esta agua residual. Por tal razón, eh, se evaluó en un reactor anaerobio de flujo ascendente de 4.4 litros de capacidad eh, durante un periodo de 90 días para evaluar qué, qué, cuál era la capacidad para remover la materia orgánica presente en este, en este efluente. Como resultados nosotros obtuvimos que la remoción de materia orgánica fue del 90% reportado como DQO, así bien el pH fue un pH en el rango de la neutralidad, de 7.1 y un factor de alcalinidad que nos permite monitorear la capacidad de amortiguación de neutralización del reactor eh, del reactor para poder este considerar lo que esté operando de manera adecuada debido a eso nosotros concluimos que el reactor anaerobio de flujo ascendente debido al alto porcentaje de remoción y, y capacidad de estabilidad adecuada con esta materia prima eh, podemos, evaluarlo, podemos evaluarlo y concluir que es un reactor adecuado para tratar este tipo de efluentes.